Soy este, de la seccional de sindicatos, aquí, este, y yo quiero denunciar digamos, esto porque ya fue, es algo que digamos no le reportan a uno lo que es en la caja de esta finca de exportaciones norteñas. Y yo me vi en esta situación, en el hecho de que tuve una incapacidad, y me di cuenta que me reportaban digamos, una poquedad cuando yo fui a cobrar mi incapacidad. Ahí me dijeron que apenas en la caja me reportaban 9,820 colones, que es aquí está. Y yo le, me dijeron que, que 9,820 por... colones al mes. Entonces me dijeron, con esa cantidad, ¿qué le vamos a pagar? Eran 21 días de incapacidad. Lo que agarraba apenas eran como mil y algo, me dijeron algo así. Entonces yo le dije, ¿cómo? Y me levanté y, y vine a hablar con los de la empresa. Y los de la empresa me dicen que iban a arreglar, que esperar hasta el 28 de fin de mes, que es cuando ellos arreglan planillas, yo esperé y me fui ya, después de eso, del 28, yo me fui a sacar otro comprobante de seguros, la colilla de seguros, y resulta que igual, seguí igual, entonces me dijo Jerling, no, eso lo vamos a arreglar o nosotros le pagamos, yo. ¿Quién entonces, es Gerlin? Gerlin es la, la de recursos humanos de la finca. Entonces, este, yo dije, no, me dijeron de la caja, vaya y denuncia eso porque eso es ilegal, tienen que reportar lo que es. Me fui y denuncié, el inspector de la caja que es don Javier, no recuerdo bien ahorita el apellido, me dijo, sí, está bien, nosotros vamos a ir a la empresa porque esa es una, una denuncia y que nos están robando a la caja, lógico, ¿verdad? Le están dejando la plata. Entonces me dice, voy a ir a la finca a ver qué, qué acuerdo hay. Y, y después ahí vemos, dice, porque si nosotros le hacemos la denuncia, esto va a ser, lo eh, multan a la finca y todo, y la finca no quiere eso, quiere llegar a un acuerdo. Entonces yo le dije, haga lo que tenga que hacer, después a los días ya llamé a doña yerlin por mi incapacidad que me van a pagar, y doña yerlin me dijo que, que gracias por echarle más bien la denuncia y la caja que eso me dijo, <risa> y yo le dije, sí, le digo yo, porque si yo no busco, le digo, ¿quién me defienda? ¿quién más me va a defender? le digo yo, entonces me dice, sí, dice, pero es que ustedes se abusan de los derechos, me dice, entonces le digo yo, no nos abusamos porque ustedes me no están reportando ni siquiera la mitad de lo que yo gano, le digo yo, entonces me dice, que, ¿qué queríamos? ¿qué pretendíamos? yo la llamé por teléfono, me dice, se le va a pagar su incapacidad, la finca asume su incapacidad y se la va a pagar, Está bien, le dije yo, bueno me llegó el primer pago y, y después la eh, incapacidad era de 21 días, me llegó ahí una parte, después me dieron otros 7 días, verdad, porque era una operación del ojo era algo delicado y yo pedí otros 7 días porque yo no podía trabajar así, el trabajo era pesado, entonces me dijeron, me dijo ella que esos otros 7 días no me los pagaban y no me los pagó, fue así. Entonces yo, ahora yo denuncio Porque aquí está la estudio planilla Que yo lo saqué para eso Porque ya pues no es verlo. justo ¿Sí? Claro, aquí está el estudio planilla todo eso uh -huh. Esas son las rebajas por mes Aquí dice que gana 207, eso uh -huh. es lo que gana sí. usted Es que es variado Pero yo ahí tengo todas las colillas de pago uh -huh. Vea, en un mes Va a ganar usted 30 mil 437 Jamás, verdad uh -huh. 58 mil, vea ayunas, ella, las pone 116 mil pesos. Ese es el salario de una quincena nada más. ¿Y usted tiene algo donde ellos digan lo que le pagan realmente? Las colillas de pago. Esta Aquí es las tengo todas. Esta es una colilla de pago. Esta fue no. de ayer, exactamente. ¿Dónde está el monto? Aquí. Aquí el monto de vengado dice que es este. Aquí está el rebajo de la caja y este es afiliación en el sindicato. Para ver las colillas de los Los, los otros. Estas sí, otras colillas no son bajas, como para decir que. Sabes, tí, tí, tí? Ay, aquí tengo el número de la caja, de hecho, que aquí lo haya pegado. Tenga Tita, levántese ahí. ¿no? Ve, aquí tengo esta, fue la de la incapacidad que solo me pagaron 30 mil colones ahí. No, estos son que ando todos los permisos y todo lo guardo porque okay. usted pues sabe verdad sostengan este so... lo sostengan ah bueno aquí está uno de incapacidad vía. que eso fue lo que me pagaron 1882 <risa> <risa> y dice nada más incapacidad <risa> ahí pone incapacidad pero no cuánto bueno aquí están desde el marzo del 2016 tengo todas estas. 143 mil ¿Sí? colones por uh -huh. mes. Uh -huh. No, por quincena. Ese es por quincena. No, de nosotros. Bisemanal, digamos. Es lo que nosotros ganamos. Ya. Uh -huh. Sí, otra. Tenga, ¿sí? Yo tengo... Yo tengo otra. Ese también es bisemanal. Sí, todos son bisemanal. Ya. ¿Y en qué uh -huh. posición está usted sí. ahora? Yo estoy en selección de semilla. Uh -huh. ya, y ahí estoy en selección de semilla y es un pago de eso. Imagine que nosotros vamos a trabajar ya, y ahí nos dicen, preséntense a trabajar, pues trabajamos tal vez tres, seis horas, nos tienen cuatro horas ahí sentadas y ya ahí, porque no hay trabajo, dicen ellos. No, no hay ningún trabajo que hacer, entonces ahí tenemos que esperar hasta que que ellos quieran, nos dice el encargado a las, tal vez 10, 11, ya no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no, ellos dicen que nosotros tenemos que mantener las 8 horas de trabajo ahí, pero ¿qué vamos a hacer si el encargado nos dice, ya, se terminó aquí, no hay más que hacer? Uh -huh. Entonces nosotros decidimos, ya, sí, si no, el encargado nos dice, váyanse para la casa, nosotros nos vamos. ustedes están en huelga ahora? Sí, yo me permanezco en huelga desde el martes. ¿Qué fecha es el martes? ¿El martes okay. Hoy es Hoy es 14. 14 de enero del 2017. Usted está en huelga desde el martes. Sí, uh -huh. el, martes, para ver qué el, 14, el martes fue 9. El martes 9. Uh -huh. ¿Y qué dice la empresa? Ya, y la empresa vino, se sentó a negociar. Estuvimos ahí, pero ya y no, ellos no quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo ya que ya están no. pidiendo? Nosotros lo que estamos pidiendo es... Que respeten los acuerdos de las otras huelgas que eran negociar con la gente antigua, porque yo tengo cuatro años de estar laborando en esta empresa. Y ahí, y en ¿qué? tres años, porque ya el año pasado nos dieron un poquillo de aguinaldo, no lo justo, pero nos dieron un poquito, ¿verdad? que nunca antes lo habían dado. Eh, este año ya dieron aguinaldo, por lo menos un poco más legal, verdad. Vacaciones yo no tengo en cuatro años, entonces necesitamos nosotros vacaciones. De los acuerdos de huelgas pasadas que eran negociar la antigüedad que teníamos y tal vez seguir trabajando pero ellos no quieren ni eso ellos terminaron las negociaciones negociaron con una parte y terminaron con las negociaciones o sea no hay no hay formas más y qué es lo que dice el contratista don Carlos Orozco que si me liquida a mí tiene que liquidarnos a todos entonces que no liquida ninguno para no sacar plata de hecho uh -huh. ¿ves? Entonces También. no hay arreglo. Nos sentamos, dilatamos hasta las 2, 3 de la mañana y no hubo acuerdo. Ellos no hay acuerdo, solamente decían que la huelga era ilegal y ilegal y repitieron lo mismo. Sí. muchas gracias, suelta. Bueno.